Vijoles, pájaro, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? No mames, güey. Es que Windows me dijo que cerrara las pestañas.